1, 2, 3, ya, ya. vamos Bueno, pues yo soy Pepi sí. Yo soy Pedro para los amigos Perico Pepe. Y yo soy María Muy bien, bueno pues hoy tenemos un vídeo muy muy chulo Que puede peligrar más de una cosa que a nosotros nos gusta mucho Así que os imagináis si hago así que es Sí, sí, no tires la, la caja, caja Incorrecta, incorrecta. Así que empezamos... Eh, no no, no, no, no, no, no Antes de empezar, ¿hay visto a alguien que y no se ha suscrito ni le ha da dado un like ni ha activado la campanita? Venga, corre, venga, corre, venga. corre, corre le damos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, mira mamá, lo han hecho Venga, muy bien, genial, venga, pues empezamos el vídeo Bueno chicos, pues vamos a empezar ¿Quieres Pedro? Sí, piensa tú, guárdame unas cositas Vale, ¿puedo ponte El antipa, venga, sí. lo prendo. Madre mía, chicos, qué nervios, chicos A ver, ¿qué es lo que no quieres que te ahí? Pedro, madre mía, madre mía, madre mía Mira, hay móvil, los cascos, el ordenador La Play mi, mi, mi volante ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más cosas quieres que...? Mis pelades, mi.. Un montón de mis cosas, no quiero que me metas nada De mis cosas ni me peluche ni nada. Qué susto, Mazamaría. Va, venga, chicas. Que quiero ir a ver ya que. que, que me esperaré? Si un susto o algo más. O menos? Venga, va, chicas. Bueno, María, entre las dos cosas que le hemos metido, una una qué. ¿Puedo quitarme el antifaz? Mm, sí. Entre las dos cosas que hemos que hemos metido, una qué. Una es ¿Es una muy chura que la quiero mucho? Es su vida, ¿no? Sí, sí. ¿Y el otro? Sí, está jugando. Sí, ¿no? Venga. Y, ¿Y el otro? El otro es un, un juguete. Un peluche. Sí. Que, un peluche. que también le gusta, pero no tanto, ¿no? ¿no? Tanto Venga, pues empezamos. A ver, el Pedro. ¿El antifaz por aquí? ¿Cuál de las dos? ¿Te... Yo creo que voy a tirar esta. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Esa de ahí? Venga. ¡Ah! ha dicho algo que no. Voy a tirar esta. ¡Ah! Tampoco, no sé. ¡Me da miedo! <risa> Venga, por cuál te tira, a ver. Voy a tirar esta, ya está. ¿Seguro? Sí. No sé, no, no, no, no. no. Coge la caja, corre. Y seguimos. Venga, ahora le toca a... Pero, ¡Espera, espera! ¡Quiero ver no lo caía. ¡Ay, es verdad! ¡Está ¡Ha faltado! ¡Ha faltado! ¡Está loca! Ahora tú coges tu antifa, que le toca a Pedro. Pues bueno chicos, pues ahora me toca a mí y coger tus cosas chicos. Venga María, a ver, entre todas tus cosas que quieres que no te meta, mm. que no te meta, que no caiga Mi el agua. Bolso. Tu bolso... Mi. Sí. Madre mía, cuántas y cosas. Pupo. Y te pupo. ¿Toma? Popi, popo, popo, no lo sé. Poppy. Ay, madre mía, popi, ¿eh? Sí. Pedro, yo no, co cosas que me gustan a mí. Por favor. Madre mía. Madre mía, qué susto. Qué pena, qué pena, me da pena. María, de una cosa, me da sí, mucha pena. Va, María. Venga, María. María, ¿por cuál de las dos cajas te decides? ¿Por la derecha, por la izquierda o por cuál? A ver. ¿Esa? ¿Segura? ¿Segura? ¿Esa segura también? María, mírame. ¿Segura? No. ¿Tú estás segura? A ver, a ver. Dale, María. Si estás segura, dale. ¿Esa? ¿Seguro? ¿Seguro? Cógela, corre Pedro, cógela que no se moje, que no tenemos Ya no. Pues mira, no ha caído al agua, pero tiene que caer el agua. Corre, María, ¡Ah! Corre, María, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Te lo sujeto Venga, Pedro, coge la caja. No, yo No, María, está el agua muy fría. Ha hecho una noche muy fría. Venga. Esa me parece que ya no sirve. ¿No? <risa> Yo voy a coger el pipo. Venga, vamos a coger el pipo. No, a ver cómo va a coger ahí. No voy caer sacar del pipo. Ay, que viene a pagar, que viene. Ah, tío, fue hombre, María. María, pero lo que no has visto ha sido lo, lo que te ha puesto en aquella caja. A lo mejor a lo mejor no te gustaba tanto. ¡Oh! ¡Madre ¿Qué mía! Me ¿Qué me matar? ¿Qué me matar? ¡No, mía! ¡No, tío! ¡No, tío! a ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Entonces, porque tu bolso, enseña lo que tiene en tu bolso Tu bolso si es verdad que te hubiera dado un infarto ¿Eh? A ver, enseña lo que tiene esto en tu bolso, tus cosas Estos son sus tesoros, ¿verdad? Mira, a ver así un poco Madre mía, cuántas cosas lleva, lleva su colorete Lleva, lleva de tu barra de labio Como una mujer Ala, Venga, pues vamos a la siguiente ronda Chicos. Bueno chicos Vamos a ver Pedro que te pasa hijo ¿Estás asustado? Miedo me da. <ríe> Venga María, miedo me da María A ver ¿qué es lo que no quieres que te meta Viendo lo que te ha metido antes, madre mía Te puedes me esperar me lo que sea oh, oh. Bueno, No, pero... tranquilo, tranquilo Pedro que no pasa nada Pedro tranquilo que no pasa nada No te va a meter nada así que te guste mucho ¿Dónde Estoy aquí, estoy aquí, tranquilo Tranquilo que no pasa nada. <risa> va a ser solo un susto. ¿Cómo un susto, mamá? <risa> pero un susto pequeño. Tampoco es algo que te guste poco. ¿Te un ya? No, es algo que te gusta poco ya. y algo que te gusta un ¿Eh? poquito más. Pero ya está. Bueno, venga. Madre mía. ¿Derecha, izquierda, Pedro? Yo creo que la ¿La misma de antes? No. Oye, ahora que te han metido cosas que te, va, que te encantan las dos. No sé lo que iba a hacer. Wow, voy a tirar esta. ¿Esa? Pero... No, no, no. No se extiendes de esas, chicos. Pero... Venga, Pedro. Échalo a cara, Cru. No, voy a tirar esta. ¿Seguro? Uh -huh. ¿Estás seguro? ¡No! ¡El móvil! ¡Mire! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Yo me estoy ¿Quién ¡Pero, ¡Pedro! Madre mía, con el frío que hace. <ríe> Pedro, estás loco. María, es que te ha pasado. María, se, ha, se le ha mojado el móvil. María, como es capaz de meterle el móvil. María. Madre mía, que está el pobre que le va a dar algo. ¿Tiene frío? Es verdad que te lo mereces, ¡Mario! No. <risa> <risa> Pero estáis loco. <risa> ¿Cómo lo lufia que está el agua? ¡Estáis loco. No no no, no, no, no, no, que te, te juega la vida, vamos. Madre mía, tío, ¡Estáis locos, Pedro, por Dios. Pedro con la emoción, hijo mío. No había, no ha sacado lo que había en esa caja, no sabía lo que había en esa caja, ¿qué te pasa? <risas> Madre mía, chicos, no podía hacer ni idea del frío que hace. La zapatilla. Esquivo. Esquivo, esquivo. Madre mía. Madre mía. Anda, anda, anda. Venga. Me tienes que comprar otro móvil. Vamos por el segundo. Sí, ahora eso lo tendremos que discutir con tu hermana, porque yo. Aquí tenemos a dos sopas Porque están hechos dos sopas y están tiritando Así que vamos a hacerlo corriendo Venga, venga te toca María Sube, Súbete María la antifa, venga Venga Pedro, pasa por eso Sí, venga Madre mía Ha cogido una cosa que a María... Venga María, ¿Ya? ya te puede bajar ese sí. Venga se me ha visto, Venga, ¿cuál quieres? ¿Ese o el te otro vas? María? ¿Te vas, a tirar? Porque sé que ¿Te vas a tirar? No, déjale su gafa sí. Sí. ¿Cómo se va a tirar? Otra vez ¿Esa? ¿Esa? ¿Seguro? ¿Seguro? Okay. ¿Seguro? ¿La otra? A ver la otra ¿Esa? ¿La otra? ¿Esa? Venga, la que tú quieras Coge... Coge, no. coge muñeco Coge no, coge no. Coge no. te voy a tirar mi Venga, venga, valiente, venga Venga, venga, venga. venga. venga. venga te no te voy a tirar Esta noche se va a mojar y no lo va a tener para dormir No, no. Mira que. Si sí, ahora me, Venga, así que yo lo vea. Así que yo lo vea. Mira. No se te ocurriría a ti tirarme mi cosa. Mira, mira. No, casi. No, quiero el agua, ¿dónde? Mira. sabes lo que te puede.? Oh. Pedro. Y tú orsas. Pedro. Tu voz mira. Mira, mira. No se te ocurriría a ti. Eso mira. no se te ocurra. Te lo digo en serio. Pedro, no se te ocurra. Pedro, que es mi bolso. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, coge el bolso ahora mismo! Va a estar castigado tres días. Coge el bolso ahora mismo. Cógelo corriendo, Pedro. Pedro, cógelo. Pedro, coge el bolso coge el bolso que me iba a enfadar. Y tú al agua, al agua. No, no, no, ya el agua no, el agua no, el agua no que te, te, te, te. venga, ya se caro, venga, despedí el, el, el vídeo corriendo y cogeme el bolso, joder, me ha el ese bolso, venga, joder madre mía, y mi pintura se va a enterar, eh? venga, despedí el bolso. No sé si habrá más vídeos porque me lo voy a cargar, o sea que no lo sé. Venga. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, darle un. Buen Pedro, coge el bolso por favor, Pedro se me va a mojar, todo lo que tengo dentro cariño, por favor Pedro Pedro bueno chicos con like, suscribiros activar la campanita para ver los vídeos que subimos y compartir, compartir, compartir adiós hasta otra, Pedro por dios cogerme el bolso oh Pedro tío, tú sabes lo que tengo ahí vida ¿Tú mía ostia coge la, corre, corre y se me había olvidado, mira, eso como, como es de plástico, flota. Menos más. Si no es, ese es verdad. Pedro, Pedro.